Thank you. ¿Qué toque es, tío? de sí. verdad que no ¿Venga? sé. Bueno, vamos a hacer un trato. ¿Eh? ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde? A ah, ¿Sí? Joder, estoy no el de la No sé lo que es, tío. Uff, esto es es, tío? Yo me salgo de aquí porque. Uff. ¡Oh! Vale, tengo que contar una cosa. ¿Qué? Cuando apareció ese, ese chico, ¿vale? Con la máscara. El discípulo ese de Sony.exe. ¿Qué? Noté algo. Sí, noté algo, ¿vale? No no sé qué, pero noté algo. Pero no sé el ¿vale? qué. Dice, no, no eh? sé, vamos a seguir... Pero malo, bueno, No sé, o sea, puede ser que, que, que haya, eh, sí, haya sentido su, su presencia o... Pero tarde. No ¿Te estabas empanando a lo mejor, a pegarme, tío? Y... No sé. Sí, a, a lo mejor son paranoias mías. No, no vamos a seguir tranquilo. ¿Qué pasa, no? ¿A lo mejor son paranoides? Es que no sé, tío. Dios. Pero está claro, ¿vale? Que tenemos que estar te... te... Y te... somos tres, ¿vale? ¿Tres podemos con, con uno? Con uno. Sobra. Pero claro, hay que tener cuidado porque lo malo es que tengan un arma. Yo no le vi ninguna. No creo, tío. Si te pego una piña. Sí, pero ¿cómo saber si tiene algo, tío? No sé. Escondido o algo. No sé, tío. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿El qué? ¿El qué qué el qué no sé no sé pero ni lo toque no ¿eh? eso tiene que tener eso... Siempre baja el no no sé, tío. no ¿eso ¿Qué es tío? qué es, tío? ¿Y esto qué es? no qué no no no no qué guapo no este no tío. Sí, tío. qué no no no a no no A no A la casa de las armas. ¡También! Páginas amarillas. Qué guapo. Dios. Mira vos esponjas. Mira. ¿Ve? ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Mira esto. Vos ves en un periódico. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Que sí? Mira. Yo ahí esto de qué año es, Jonia? No sé, pero.. Sí sí ¿Qué? sí. Mira, es tu amigo Bolponja. A ver. Vale, pero es en plan, plan cosplay no, algo así. Que... Será, pero no sé, hay muchos periódicos aquí. ¿eh? ¿Qué coño. No sé, ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué en mayo, pero no sé en dónde. De qué no sé. De que está arriba, tapete, ¿no? Tira sí. Un chiquitito o algo. Es que te muy intriga, ¿sabes? No sé. No pone nada, ¿no? Yo es que no veo nada, eh. La siguiente de página, sí, ¿o no algo? Sé, tío. <risa> ¿Qué enterados somos, eh? Sí, sí, sí, No sé, no sé nada. A ver las esquelas, las esquelas. ¡Eh! ¡Ay, ¡Dios, <risa> perdón! Ay. Yo creo que fue el polvo de eso, de. yo Que creo que es de la alergia, Ay. no sé, tío, pero esto parece. Dios, está muy guapo. A ver. Dime. de 2012? 2011? De junio de 2011. Hombre, ya se ya aparteñito ya. Lo bien lo que son he hecho es que las voy a usar, porque no sé de qué forma ven. es todo, ¿eh? ¿El qué? No sé, tío. ¿Eso qué ¿eh? es? Casi ¿sí? No tengo ni idea. ¿Pero? Es como un paquete, ¿no?, en el techo, pegado. ¿Sí? No hay un palo para hacer así. No, no, no, que no, que no hagas nada. ¿Qué? Vamos a seguir, venga. Sabes que soy súper curiosa. Sí, ya claro, pero tú sabes una cosa, la curiosidad mató al gato, ¿lo sabes? Pero yo no soy un gato. Bueno, por ahora no eres un gato. Ay, bueno. Ay, espérame, ¿eh? Hace pues, bueno hace sol, está el día bueno, no hace mucho frío tampoco, porque bueno chicos estamos en en enero, pero aquí en Canarias, pues bueno, el tiempo nos acompaña. Eso es lo bueno de, de vivir aquí en, en estas islas. Y bueno, como ven, el paisaje es muy bonito. Mira, aquí hay otro tractor y, y un camión, creo. ¿Qué hay ahí? ¿Hay algo, Lowe? Sí. Vale. vale. Que hemos caminado bastante para llegar aquí. Así que no, pero. Oh. Mira, un tractor y un camión. Otro tractor, lo que tú decías. Coño. ¡Está ahí, está ahí no loco, ¡Eh! ¿Qué haces, tío? ¿Por qué me pegaste antes? ¡Me pegaste antes, jodido loco! ¿Estás poseído por Sonic? ¿Estás poseído por Sonic? ¡Vamos! El va a ¡Oh! Sí, vale. Sé que eres el discípulo, ¡Oh! pero por eso está conseguido, ¿qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué coño hace, tío? ¿Cómo te ¡Qué es que vosotros. ¿Qué coño hace? <risa> pero si no funciona el camión. Que ¡Oh! el camión no funciona. ¿Qué hace? ¡Eh, tranquilo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Eh! ¡Suéltalo! ¡Oye! ¿Qué coño, mira, coño es loco, de mierda? ¿Está bien? ¿No, ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Dios, tío. Dios, tío. ¿Qué es, tío? Ah. Mira, mira todo este rojo, mira. Sí, mira, mira. mira. Yo lo sé, ya, joder. Dios, tío. ¿Está bien o qué? El mierda sí, sí. ese es fuerte. Está loco, tío. Flo, me arrepiento, tío, de haberte dicho que me acompañe. te lo juro, ¿eh? ¿Qué pasada? Mira. Qué igual, tío. El pobrecito. <ríe> Mirad cómo guay, tiene el cuello, ¿vale? <ríe> mira cómo tiene el cuello. Pero es que pensaba que, que el camión iba, iba, a... <ríe> iba a andar o algo, tío. Si el camión está hecho una mierda. No sé ¿Estás qué bien, qué seguro? Tiempo. Sí, sí, sí. Nos vamos, si quieres, ¿eh? No, no, no. Vamos más así, vamos sí. así. ¿Seguro? No, no. Yo creo que deberíamos irnos. No, no, da igual, ya que estamos aquí, tío, no nos vamos a ir ahora. Vamos a ir, venga. Ese tío va a encontrar eso antes que tú. Vamos, venga. No, tío. Ah. Venga, vale, venga. Es que, chicos, no sé cómo explicar eh, lo que siento ahora mismo. ¿Y por dónde vamos, tío? Es ¿Por aquí que... abajo? eh Sí, por aquí. Es como que... Tío, es que no sé explicarme, no sé si alguien, no sé... ¿A alguien le ha pasado? ¿El qué? algún suscriptor o algo, es como que yo siento que algo me, me atrae, no sé, como que algo te dice que vayas para allá o algo sí, así, sí, sí, sí, son cosas raras. No, no, no escucho, es una sensación extraña. <tose> sí, ahí es donde estuvimos antes, ¿no? Es como que entre más cerca estoy de, de esa cosa, estoy como más, me siento más, más tranquilo, ¿Mm -hmm. más feliz, sí, no sé, no sé cómo, no sé cómo explicarlo. Vamos a ver, así que, Tiene que estar por aquí ya, ¿eh? No, madera. Ah, qué susto. Madera, ¿eh? ¿Estás dónde se metió ese, tío? Ahora, pues no sé si lo están notando. No, es un poquito de viento. Sí, viento, no, sí, no así. frío, se lo estaba comentando a Flo antes. Es que ya se está haciendo ya de noche. Y hay que hacer hasta rápido. Esto es no sé, tío. ¿Eh? Esto es enorme. No sé. eh, esto lo Dios, lo jugué es que pensé. ¿Lo Sí, sí, sí, sí. sí. ¿Eh? Y ahora es perro. Ahora perro. ¿Qué coño, no sé, tío? Allá, pero allá de venir, o sea que es imposible, ¿eh? ¿no? sé, tío. ¡Ay! Cuidado. ¡Ay! Lo <risa> Chicos, Si ven algo extraño, vale, que a lo mejor no haya visto algo, dejadlo en la caja de comentarios. las teorías son muy importantes, como siempre digo. No sé, tío. Uf. ¿Tú qué es, tío? No sé. como el lavador. ¡Qué coño, yo? Está por aquí, está por aquí pero vale pues vete tú por delante o oh, no es que no se vete tú por delante guau dios escucha <risa> no puede? no sé pues ya algo tío hola mira sí un un sonido ¿Qué? raro! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí, ¿Qué? Sí, Dale la cámara ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? tío? no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? tío? ¿Qué? ¿Qué? Es tío? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Coño, ¿eso qué es? eso? ¿Es eso? No voy, pues, mire Es como la vela que me dio El hombre gato, es decir De, de esta vela no hay solamente una ya lo veo. Sino dos A ver, ahora lo estoy entendiendo un poco más La vela que me dio el hombre gato Que es el, el otro yonman, ¡Ey! Me Tito, dio A esta zona Por eso es el camino... Ay, no, tía... Tío, estoy escuchando ¿Y esta? Sí. Y esta me va a guiar a, a la otra Vale, bueno, no tengo sitio, me van a coger mi espalda Vete todo adelante Chachos, Esas cadenas tan grandes para que sí. vale. yo Creo tío que sea ese hombre o algo tío oh Cuidado, vamos vamos! ¡Vamos, Lowe! ¡Vamos, tío! oh tía No sé tío, se acaba de caer algo ahí, tío ¡Eh! ¡Está el tío, de ahí! ¡Atrás! que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Qué? No tengo nada, no tengo nada. No tengo... ¡Eh! ¿Qué hace, tío? ¡Eh, eh! ¡Chayo! ¡Ah! ¡Corre, vamos, vamos, uno, ¡Vamos, no, we! ¡Corre! ¡Corre, Flou! vamos! Vamos, Flou, no, ¡Corre, corre, güey! ¡Corre, vamos ¡Corre, vamos, Flou, no, ¡Corre, ¡Corre, ¡Corre, ¡Corre, ¡Corre! ¡Corre!